Señores, llueven las críticas al mejor del bloque, Super Don Miguelo, en las redes sociales. En las redes sociales, sobre todo en Instagram. Por cierto, la gente está preguntando que eh, Liz mencioné la doctora que dijo ahí, que, que, que menciona el nombre. La gente de las redes está preguntando que tú de que te, que, que tú tiraste esa cagarita, sí, sí, sí, ese veneno, hoy y la dejaste de completa subió ellos dos hilos de gente. Hay usuario, permiso, déjame continuar con mi con mi noticia, por favor. No, ahora hay yo te usuarios. voy a leer la tuya, tú no Está vas miedo, a dar la tuya, yo voy a leer, hablar. Tú no vas a dar la tuya porque yo voy a hablar. Claro, pues yo te deje, yo te deje leer. Señor, Dios bendiga a Leonel Fernández, lo claro. no, no, puyano. Tú hoteles. no vas a dar la tuya porque yo voy a hablar. Ahora. Hay usuarios que además de postear sus fotos, videos o otro contenido, se dedican a criticar lo que hacen las figuras públicas del medio, en el caso del conocido artista Urbano Don Miguel, siempre hay personas inmediatamente, hace una publicación en Instagram, sale a criticar al artista y le dejan cientos de comentarios. En la pasada semana se le criticó por la publicación de posible nuevo vehículo. Y el pasado fin de semana muchos usuarios criticaron por haber publicado a ayudar a una señora de pocos recursos, a quien le construyeron una vivienda en mejores condiciones. El intérprete, junto a una fundación, se unió a la causa que ayudará a Doña Juana a vivir mejor. El caso que se está dando con Don Miguelo es que de que postea algo, van cientos de fanáticos y no fanáticos a comentarles. Igual como le abucharon a Danilo. Igual que, <risa> como abucharon a Lionel. Ah, eso son las siempre, Dina Yo pienso lo mismo que la figura No, que que a, a mí no que... que... Todo eso. ¿Y por qué tiene que mencionar siempre el tema de la mamá de él? O sea, él va a comprar un carro, ay, ¿por qué tú le a tu mamá? Él ayudó a una gente, ay, porque tú no ayudas a una gente. Ah, para todo eso. tiene que meter la mamá de ella, Yo no se sé puede. Él hace lo que él quiera con su cuarto. Igual eh, como su mamá hizo doña, lo que él quiso con su juventud. Sí, la doña, así mismo fue. La doña ahora quiere resalir y quiere. no, él no, es los fanáticos, los, los usuarios sí, son los, los que. comen. los fanáticos, tú sabes que para ser figuras, eso es así. No, porque la gente. qué le importa esa vaina? Deja que haga lo que quiera hacer, pero si no ayude malo y se ayuda también. Otro dice, ¿qué? ay, porque hay que publicar la ayuda para que otro se motive. Ese es él. Él publica su ayuda que va a ayudar para que los otros artistas. Porque la salvación es que... Él... E individual, que no se motive en nada. Aquí otro. Oye, ahí tiene esto. Ahí tiene que pues no se motive si no es, nada. sin <risa> La salvación <risa> es individual. Que otros se motiven también que tiene ese dinero. Lo que no hacen los funcionarios, que se roban tanto dinero. Y no, no ayudan a nadie. Imagínate, tú dando cajita. Bien, yeah, pero yo, yo, yo, no todos dan cajitas, neto, algunos ayudan da, con otras. No, ¿sí? algunos destapan la caja y la dan en canata. Es eh, eh, que, eh, que no. La... Esa maicena. No todas las La destapan y hacen una canasta. Eh, eh, eh. Ya, yo, tenía hacer, yo tenía que hacer este programa en tiempo del día de hoy. De, de, eso, de eso acusaron una vez a una candidata ahora al el, el Corillo. No y es, eso maicena, fue verdad. Normal. Eh, si cara. Le tapaban la canasta. Y la daban el canasta. Y iba a venir para el programa. tú. Que venga ahí tú lo vas a tener que preguntar eso. Ahí, decir, mira. No, yo no lo pregunto. Yo le busco uno que la, la sí, acusó, que era normal. su jefe si de le, campaña en el 2007. Si tú le vas a mandar. Si tú me mandas algo a los muchachos, no le mandes maicena, sácale la maicena, porque ya ellos no quieren más maicena. Hasta sopita le han echado a los muchachos, el corillo a la maicena. Señores, yo lo que digo es que no critiquen a Don Miguel, Don Miguel lo hace con su vida lo que él quiere. Hola, si quiere comprarse un Miguel avión, se bien. compra un avión. Don Miguel está bien, porque Don Miguel tuvo recaída y nadie le posteó nada y nadie fue a su casa a llevarle un plato de comida y nadie le dio un peso. Entonces ahora él puede hacer con su dinero lo que él le plazca. Si quiere ayudar, si no quiere ayudar... Si lo quiero beber de vulgar blanco conmigo, y lo con un así que ayuda a la doctora. Claro. Como dijo no, Liz. No, yo no puedo, no sé de eso. Eh, no, eso la doctora eso fue dice Liz. que la doctora es rica. La doctora eso fue Liz. No tiene que ayudarla. Eso fue Liz. Yo no sé eso, Liz. Los dueños del circo dijeron que Liz, la doctora Liz. es Liz. rica. No, no, que no puedo no, mencionar eso. Que la doctora es rica. Que no hay que ayudar. Que afirmó eso. Bueno, pero bueno. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a ver. Jeodi, tú estás preparado para que Liz te va a mandar tu funda. O sea, que Liz es, es tu contraria, hombre. ¿eh? <ríe> es tu joven. contraria. Así que, señores, vámonos a una pausa y cuando retornemos tenemos al candidato a regidor, Jerry Smith, un muchacho joven. Así que ya ustedes saben, volvemos más elegante, con los sosabrosos. elegante. Muchacho, elegante. <risa>